Hábleme de la Virgen de la Mercedes, explíqueme, explíqueme lo de la... Porque Francis lo hizo esta mañana temprano, pero como que quedó alguna cosa, unos cabos sueltos. Sí, correcto. La pregunta es, el tema de la Virgen de la Altagracia y la Virgen de la Mercedes. Una es protectora del la pueblo otra patrona, dominicano ¿no? y la otra es eh, eh, la, la... Patrona. La patrona. La primera de las advocaciones es la Mercedes. La Virgen de las Mercedes tiene su historia en España en 1218 sí. cuando eh, una noche tres personajes tuvieron el mismo sueño eh, que fue Raimundo Peñafort que era un fraile dominico uh -huh. eh, San Pedro, Pedro Nolasco y el rey eh, Jaime I de Aragón tuvieron un sueño y fue que la Virgen se le apareció y le pidió que formaran una orden para liberar a los cautivos. Ustedes saben que en aquellos tiempos había muchos cautivos de guerra, uh -huh. barcos que salían eh, y atracaban a otros barcos y saqueaban y llevaban prisioneros a los que, a los que eran derrotados y los vendían como, como esclavos. Entonces ella le dijo que fundaran una orden para liberar a los cautivos, tipo de cautivos. Entonces ellos se encontraron en la, en la Iglesia de Barcelona, en la Catedral de Barcelona, al, al otro día en la misa y se contaron el sueño y coincidieron los tres el mismo sueño. Y ahí surgió la orden de los mercedarios para trabajar con los cautivos, con los eh, encarcelados. Y cuando en 1492 vinieron los españoles, vinieron frailes mercedarios. Y sucedió que en, trajeron esa advocación, eh, plantaron una cruz en el cerro, porque el cerro era un lugar donde había mucho oro en esa zona, y esa cruz eh, hicieron un, un fuerte para vigilar el oro que había. Y resulta que un día aparecieron en 1495 eh, un grupo de indígenas, que eran miles, y los españoles estaban muy asustados porque eran demasiados, dice que eh, hasta donde alcanzaba la vista. Eh, estaban asustados y se pusieron a orar. Y resulta que, eh, según cuenta, hubo una luz que envolvió la cruz que estaba de Níspero, que era de Níspero, que envolvió la cruz y una mujer vestida de blanco eh, se apareció ahí. Y él y los indígenas, entonces, se, se fueron, se mandaron. Bien. Y ellos atribuyeron que esa era la Virgen de la Mercedes, que lo iba a proteger. Y comenzaron la advocación. Luego, cuando... Ese es el episodio que cuenta Bernardo sí. Pichardo, en la historia. Sí. Okay. Ajá. Entonces, eh, luego, Cristóbal Colón, ya cuando iba a morir, le dijo a su hijo que hiciera un, un templo ahí arriba. Y se, se construyó el templo más adelante. ¿Todavía el níspero está en el mismo sitio o desapareció? Sí. <risa> Porque eso ha sido, ¿verdad? Eso... La gente Por eso porque Yo no veo ahí árbol. No, eh, de, no, no creo que desde aquella época. Pero, Pero la cruz sí está. Padre, sí, la, la pregunta es: entonces eh, pudiéramos nosotros deducir que la Virgen de la Merced estaba de parte de, de los saqueadores, porque sabemos que aquí los españoles que vinieron colonizaron y se robaron el oro y Pero mataron yo, a, a eh, nuestros indígenas. La interpretación que yo ¿De le qué doy? Lado la, la interpretación que yo le doy no es de victoria o derrota, sino que los devotos españoles invocaron a su, a, al Señor y a la Virgen, y ella en ese momento desapareció. apareció. Pero en ese momento lo que hicieron los indígenas fue retirarse, retirarse porque eh, los españoles estaban asustados. Es decir, protegió, los protegió a ellos, pero luego... Pero no, ahí, no fue justo ahí. De, luego ahí mismo... No, porque el exterminio vino después Exacto. con el sometimiento de... De los... A, a trabajos duros, las enfermedades que trajeron, que no lo conocían, Los indígenas no eran guerreros. Eh, ellos vivían tranquilos, en paz, y trabajaban, no eran... no tenían... si ustedes se dan cuenta, no desarrollaron grandes ciudades como otras culturas indígenas en otros países. Eh, porque ellos vivían tranquilos, en paz, trabajaban para a la comer. A excepción de los caribes y los macoríes, ah, lo, que ajá, eran los más eran guerreros. Los, ajá, sí. No eran guerreros no estaban, y no estaban acostumbrados a su trabajo duro. No edificaron ciudades. Los indígenas no edificaron ciudades aquí, como, no. como en México, como en, Pero, en, en padre, Perú. Pero padre, hay otros historiadores que resaltan que ahí hubo una batalla. Hubo una batalla. Hubo una fue un masacre de parte de los españoles so, a los indígenas que tuvieron que mandarse en retirada a que pudieron sí, salvarse. Hubo un enfrentamiento porque ellos llegaron extraños y ellos vinieron armados, los españoles. Sí. Y los indígenas lo que tenían era sus armas rudimentarias y vinieron, lo que pasa es que eran, so, lo superaban en número los indígenas, pero en armas no. Y hubo un enfrentamiento, hubo una batalla. Y que, que no se entiende por qué llamarle Santo Cerro, donde hubo una batalla con una raza que era la dueña de, de esto aquí. Que hubo una usurpación de los su, de, de su hábitat Sí, pero nosotros miramos la historia, no desde el punto de vista de, del conflicto, sino desde el punto de vista de la fe Okay. ¿Qué surgió ahí? Okay, okay. Primera cruz, primeros bautizos de indígenas en el Santo Cerro. Ahí fue donde se bautizaron okay, los primeros okay. indígenas. Okay. Lo miramos desde la fe. De punto, Hay una realidad histórica, sí. que es una realidad de toda la historia de la humanidad. Sí, sí. Cada, cada época tiene sus imperios. Que por que cierto es, la iglesia pidió perdón. Sí, cada, porque la iglesia lo que hacía era que acompañaba porque la iglesia tiene pastorales que acompañan a las distintas áreas de la vida social y entonces tenía también eh, eh, su, su pastoral para acompañar a los militares y recuerden que en aquellos tiempos eh, un mundo desconocido o a lanzarse a un mundo desconocido piden la protección piden el acompañamiento son personas que eran creyentes pero iban a descubrir otro mundo y todos los imperios tienen ese problema que descubren, eh, adquieren nuevos territorios a base de, de imposiciones. Sí, Esa historia, es la historia de la humanidad. Toda la historia humana se ha construido sobre la base de la guerra, de la sangre. Pensar solamente en, en, en los líderes de las estepas eh, eh, eh, europeas, el caso de Gengis Khan, el caso de Atila. Atila... A la se hacía llamar el, el, el azote de Dios, el rey de los unos, donde pisa mi caballo no crece más en la hierba. Sí, sí. ¿A ¿Qué puedo padre, esperar, y, padre? ¿Y ¿Por qué la protectora? ¿Por qué es la protectora entonces o la patrona de, de, del pueblo dominicano? Porque en 1844, cuando se fundó la República, la escogieron como la protectora del pueblo dominicano. O sea, que no tiene nada que ver con el acontecimiento que usted nos está relatando en Santo Cerro. No, la patrona fue cuando se fundó la República, Exacto, okay. que la escogieron los fundadores como la patrona del pueblo ya, dominicano, perfecto. porque los fundadores tenían alguna ascendencia española y tenían la fe católica. Ok, okay sí. eh, eh, precisamente ella, coincide con lo que es la temporada ciclónica. Porque recuerden que la Virgen de las Mercedes es la patrona de los cautivos, de los prisioneros, Fundó sí, sí. la congregación. Entonces, el, la República Dominicana nació como la separación de Haití, la Perfecto. liberación de un régimen que nos tenía oprimido. Entonces, pusieron la patrona de los cautivos okay. para proteger al pueblo. Eh, eh, Perfecto. Eh, eh, ¿Tiene alguna coincidencia que en temporada ciclónica esté la Virgen protectora? Sí, porque ¿Y? el pueblo le tiene fe a la manifestación de la Virgen. Cada, lo que pasa es que cada cual expresa su fe de acuerdo a la realidad que vive por ejemplo, sí, sí. si tú eres militar y tú eres de un ejército y tú vas a la guerra, ¿qué tú pides? yo voy a defender mi patria, quiero que Dios me proteja, que la Virgen me proteja porque eh. voy a defender una causa los Pero, mafiosos tienen un santo Ajá. Claro. Ajá, entonces eh. lo, los otros también dicen yo también quiero la protección es decir, cada cual ve la fe desde su realidad dice Luis Enrique, el cantante nicaragüense que el ladrón también le pide a Dios que le deje robar sí, sí, que le deje robar <risa> exacto eh, y todo eso, eso es complejo lo de la fe porque si tú lo miras desde un punto de vista extremo, sí. tú puedes ponerte un extremo sí. y decir yo lo veo desde este punto de vista, yo voy a atacar a aquel, a aquel que cree en esto, Padre. pero yo me pongo en el medio, aquel lado, aquel bando y este bando, los dos son seres humanos y los seres humanos tenemos fe en Dios, cada cual en un Dios, pero tenemos fe, sí. ¿y qué tú haces? Tú te encomiendas a tu Dios. Padre, eh, partiendo de lo que establece la, la palabra, eh, Dios exige eh, eh, que, se le, que se le adore a él de manera absoluta. ¿No sería esto eh, una especie de idolatría? Eso es una cuestión de fanatismo, eh, el pensar en idolatría. La idolatría es el mayor culto que se le rinde a una divinidad. El mayor culto. La eh, eh, la, la adoración entonces la adoración es tu creer eh, tu rendirle mayor culto a una divinidad la idolatría es tu creer adorar algo que no es Dios que sí. no es Dios, que pero, es pero no, los católicos no adoran entonces a la Virgen de la Mesía es que la Mesía de adoración de, de... es el mayor culto y el mayor culto de los católicos lo damos a Dios en la okay. Eucaristía, Jesucristo en la Eucaristía, no la Virgen eh, la devoción es una cosa y la adoración es otra. Ya yeah. eh, la, la veneración es el respeto que le tenemos a María por ser la madre de Jesús. El ah, Dios. Respeto, respeto y veneración. Y porque ella, qué tiene... fácil se entiende, con sí, la sí, es interesante <risa> sí, porque... porque ella tiene más poder que nosotros. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? El pecado. ¿Quién fue María? María fue preservada del pecado para ser la madre del Hijo de Dios, porque si hubiera tenido pecado no podía ser la madre del Hijo de Dios, porque Dios no puede tener pecado. Claro. Entonces, Dios la o sea. preservó del pecado, por lo, por lo tanto es pura. A excepción uh -huh. del pecado original, ¿verdad? Del pecado original, que no es una culpa. Ok. El pecado original no es una culpa, es una inclinación que uno desde que nace Exacto. al pecado. es como Un sello que tú traes. Desde sí, allá. pero no, uno no nace con culpa. Exacto. Uno nace con esa inclinación, es como una contaminación. Decía, decía San Agustín. Una la, contaminación. Decía San Agustín en las Civitas de y el hombre nace tabula rasa. Exactamente. O sea, limpio totalmente. Exacto. Entonces ya fue preservada. Como es la madre de Jesús, ella está cerca de él, porque ella no tenía pecado. Lo que nos separa de Dios a nosotros es el pecado. Nosotros no podemos ver a Dios cara a cara, pero ella sí lo puede ver. Entonces, la, el Evangelio que se lee hoy es las bodas de Caná. Si usted analiza eso, fueron invitados a la boda, Jesús, María y los discípulos. Las bodas allá duraban una semana, porque era una fiesta no solamente de las familias. Y aquí no quejamos. Y por eso, por eso se acabó el vino. Eh, entonces, cuando se acaba el vino, hay un problema y ella va, Jesús todavía no había empezado a predicar simplemente fue invitado a una fiesta privada, una boda, okay. y como se, se acabó, vino el... amigos, es... sí, amigos, amigos sí. Okay. y como se acabó el vino, ella observa eso y va y le dice a Jesús, no le queda vino. Pero fíjense los detalles. Ella no fue a, mi hija a fijarse en la boda para criticar, fue fue a la boda y vio un problema y trató de resolverlo. Pero fíjense lo... la fe que ella tenía en que Jesús iba a hacer algo. Que ella fue con los sirvientes. Si ella no hubiese tenido la fe en que Jesús podía hacer algo, ella iba sola y decía se le acabó el vino, pero ella <risa> fue con los sirvientes. Y le dijo, no le queda vino Jesús Le dijo, ¿y quién te mete esto? Yo todavía no estoy en esto eh, Y le dijo A los sirvientes, no le dijo más nada a Jesús, le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga Yo Estaba segura de que él iba a hacerlo. Exacto, ¿verdad? es decir Entonces Jesús hizo un milagro Porque ella se lo pidió, eso es lo que creemos nosotros Los católicos yeah. Que porque María es la madre de Jesús Y está cerca de él Y ella es la que ve los problemas Es ella como una puede, intercesora ella, ella puede interceder Sí. Fíjense, nosotros creemos Porque hay un error ahí Nosotros creemos que el único mediador entre Dios y los hombres Es Jesús Y él lo dijo Nadie va al Padre sino por mí eso quería, quería, eso quería... Nadie va al Padre sino por mí Pero Hay también intercesores Que llevan a Jesús Padre, ya, ¿qué ya, actividades ya, tiene ya. la Iglesia Durante este ya. día? Además de la Eucaristía que creo se, se celebró o se estará celebrando todavía En la Catedral era las nueve, ¿no? Sí, la iglesia lo que tiene hoy es la eucaristía, porque es el culto más grande que nosotros podemos celebrar a Dios. Perfecto. Y en todas las parroquias hay eucaristías especiales, día de fiesta. Y... En eso, esos lugares, esos santuarios, celebran varias Eucaristías porque va gente de peregrinación, pero toda la parroquia que tienen una Eucaristía, esa es la celebración máxima del católico, no hay otra. Magnífico, le agradecemos infinitamente su presencia y que nos haya aclarado una serie de cosas que nosotros sí. ignoros totalmente en todos estos temas, no conocemos. Así es que nada, la invitación queda abierta para lo otro. Gracias.